Leonardo Almanzar ofreció declaraciones tras ser cuestionado sobre las acusaciones que pesan en su contra. Ellos eh, porque el hermano me está robando, entonces ellos me quieren hacerme un daño porque yo no robo. El escuadrón. El ¿El sí yo no robo. Yo <risa> lo que trabajo en me mi cama. Ellos que pues, eso no me dicen que yo estoy robando, que la, que yo tengo que tener problemas con la familia. Yo me llamo Leonardo Almanzar. Yo no robo. Sí. Haciéndome un daño, ¿qué tal? Ellos quieren que yo robo para matar. Según datos ofrecidos por la institución del orden, este se dedicaba a cometer actos ilícitos. En las próximas horas será puesto a disposición de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.